Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de reacción musical a Dimash. Hoy os traigo una canción muy pedida que se llama Daybreak, así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Oh Vale, hago una pequeña pausa aquí. De verdad, qué lindo canta. O sea, de momento empieza él súper lindo. Se ven ahí los violines, la música siempre está con el escenario porque es una pasada. Eh, eh, la puesta en escena que tiene él, lo elegante que va, las dos pantallas que se ven ahí a los lados. Eh, pienso que será un concierto, eh, luego, como siempre, me lo dejáis en los comentarios eh, a ver dónde era esta actuación eh, y todo, todo. Porque claro, yo reacciono por primera vez aquí con vosotros, no he buscado información sobre la canción y, y el idioma, como siempre. Que aún voy a seguir escuchando porque no lo he reconocido y nada, vamos a continuar Vale, hago otra pequeña pausa, ¿habéis visto el agua de fondo? Es que siempre me encantan las actuaciones de él, ya no solo por la voz, sino eh, la escenografía y todo lo que tiene, o sea, fijaros que va acompañando yo creo un poco lo que son el agua de fondo cuando él hace así y para, eh, se va el agua. O sea, me está flipando. Tengo ganas ya ahí de escuchar cuando él sube y ese potencial de voz que tiene. No sé, supongo que en todas las canciones lo tiene. Y vamos a continuar. che entiendo por qué me estáis diciendo todo el tiempo, reacciona a Daybreak, reacciona a Daybreak. De verdad, es que siempre me dejo sin palabras, me, pausa, me pasa una cosa que no quiero pausarlo, no quiero detener el vídeo, luego ya sabéis que los derechos de autor me van a acribillar como siempre, por eso por favor aprovecho para deciros que os suscribáis por aquí y que le deis muchos likes y mucho apoyo porque por lo menos si a mí me crujen un poquito y no me dejan seguir haciendo estos vídeos. Por lo menos que estemos todos aquí, toda la familia de Dears apoyando. Y, y eh, me encanta, sé que os gusta mucho. Y por eso aprovecho para deciros que ya sabéis, suscribiros por aquí. Y habrá más contenido. Así ya sabéis, en el canal hay, hay más vídeos de este estilo. Luego los podéis ver. Y, y bueno, bueno, bueno. O sea, la escenografía, su voz, cómo mantiene las notas. Eh, eh, cómo hace lo que quiere con la voz. Es que es eso, hace lo que quiere con la voz y cuando quiere, como quiere, porque puede. O sea, es increíble. ¿Cómo interpreta? O sea, en esta canción la voz me impresiona porque ya sabéis. Es que cuantas más canciones oigo, siempre me sorprende, pero ya, ya lo vas conociendo, ya sabes es su voz. Mm, no es como si reaccionas por primera vez, que tenéis el vídeo por aquí de la primera vez que lo vi. Y es que te deja en shock, me sigue flipando, pero en esta canción lo que más destaco es eh, cómo interpreta. ¿Habéis visto ese momento en el que se tira al suelo de rodillas? O sea, es que te deja, me, me estaba poniendo los, los, los, la piel de gallina. Siempre, o sea, pero en algunas canciones me pasa cosas distintas, ¿no? Me, me transmite distinto. Ya estaba ahí al borde de la lágrima por cómo interpreta. Luego sabéis que yo busco estas canciones con letra, yo tranquilamente después para ver qué significa, qué estaba cantando realmente, porque unas me emocionan más que otras. Me refiero de llorar o no, ¿sabéis? Entonces eh, siempre me lo dejáis en comentarios, lo que significa la historia de la canción y yo os lo agradezco mucho. Hay veces que ya lo he encontrado y ya lo he buscado y lo sé, pero vosotros siempre contarme dónde se hizo esta canción. Eh qué idioma es, eh, si está hecha para él, de, de, que creo que sí, vamos, es una canción de él Uy, que se ha puesto solo otra vez <ríe> la canción y es que quiere, quiere Dimash otra vez volver a, a salir a escena porque vamos, es que ya os digo, yo veo y escucho una canción de él detrás de otra o sea, es que es lo que os digo, el eslogan que os dije de más, más, quiero más Dimash ya se ha quedado aquí para todos nosotros. Y bueno, me ha flipado mucho, pero sigo diciendo que mi canción favorita es Adagio y Onniprieta. Onniprieta está en primera posición, segunda Adagio. Y ahí va pues todas, SOS, todas. O sea, es que están todas, como os digo, es muy difícil elegir, pero sí que Onniprieta y Adagio me calaron mucho. O sea, ¿sabéis que vosotros también tendréis alguna canción favorita, me lo podéis dejar en comentarios. Y, y esas me flipan hasta el día de hoy. Eh, hoy, aunque me veis distinta, he grabado ya la canción anterior, que seguramente ya la habréis visto un trocito de más cantando en español. Ahora es esta, y voy a grabar, que seguramente ya os hago el spoiler, la tendréis la semana que viene, o esta semana, ya lo veréis. Estar atento, darle a la campanita, que así os avisa cada vez que subo vídeo. Y voy a grabar ahora la de eh, Freddie Mercury, que me habéis dicho que canta por Freddie Mercury y, y tengo ya unas ganas de escucharlo también, así que a lo mejor ahora os digo, mis canciones favoritas son estas, pero luego como en el mismo día grabo varias, pues puedo cambiar, eh, puedo cambiar de opinión, pero ya sabéis que he grabado muchos vídeos y siguen siendo esas mis preferidas. Está difícil que las cambie, eh, porque es que esas me fliparon muchísimo. Así que nada, muchas gracias por estar siempre aquí. Y nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros mucho y ser felices. Bye.